Desde que el 1 de noviembre de 1988 apareciese en la playa de los Lances de Tarifa el cadáver de la primera víctima de las migraciones en la época moderna en España, han sido decenas de miles las personas que han muerto o desaparecido tratando de entrar en España en su trayecto desde África. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a través del informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, viene documentando estas situaciones y viene monitorizando las vulneraciones de derechos humanos que se producen en los trayectos migratorios desde África hacia Europa. Y lo que nos llama la atención, lo que nos alerta, es que las cifras, en lugar de descender, se han incrementado. De hecho, en la serie histórica, las cifras más altas de personas muertas o desaparecidas se encuentran en los dos últimos años. Analizamos la situación que viven estas personas y que viven sus familias, a las que no se les ofrece una respuesta adecuada para solventar los problemas que generan las desapariciones o la repatriación de los cadáveres. Revisando una a una esas muertes, podrán alcanzar a entender la magnitud de la tragedia que llevamos 35 años viviendo en nuestra frontera sur.